Gracias, amado Yerjan y amables televidentes. Un saludo a Manolo Bonilla. Definitivamente. Te viste aquí en el programa de mañana y eso te está pasando. Te has vuelto más famoso y, todavía. El, bueno, el, mire. No Quiero que me coloquen ella la fotografía. No de que envié, déjame ver, al, al WhatsApp del de chamo. Para iniciar un comentario rápidamente. Y pasar, quiero esa que pasé de Euclides Sánchez. Señores, yo creo que ya hay muestra más que suficiente de, la, de las condiciones políticas y como líder que mostró el doctor Leonel Fernández Reina. Y, y el tweet también. Pues, Entonces... ¿Por qué? Porque todavía hoy hay militantes del PLD que creen que es cierto que Danilo Medina fue algún líder o ha sido líder y no que fuera el artífice de la destrucción de un partido que Juan Bosch había formado con tanto empeño, producto también de la disidia y de las dificultades que sufrió mientras fue miembro y fundador del PRD. A todo esto, a esta fecha, creo que le debe estar dando de frente su realidad y reconocer en el doctor Leonel Fernández la decencia, el comportamiento y la visión de un verdadero estadista. Solamente basta con usted ver el discurso, búsquenlo en YouTube, que diera Leonel Fernández, jovencito, 46 años, en la Asamblea Nacional, toma de posesión 96-2000. Y se va a dar cuenta que todo lo que ha sucedido en el país lo planteó Leonel Fernández en ese discurso cuando se erigía como la sustitución de los dos o los tres líderes, porque oigan una cosa, lo que gravitaban aquí eran Balaguer, Juan Bosch y Peña Gómez. Y todos los tres juntos, Leonel le correspondió esa transición del poder. En una visión mucho más moderna, muy proyectista, y que hoy todavía se percibe que de ese discurso hay acciones del Estado que no ha podido, que lo ha ido cumpliendo y no ha podido desprenderse o saltar a la otra etapa. Entonces, esto es lo que indica que lo que había planteado la hemorragia en el PLD es definitivamente una realidad. Ya Reinaldo Párez Pérez pidió que por asunto de salud se le excluyera del Comité Central, del Comité Político, es que yo me confundo comité a veces. El político, ¿eh? El Central es donde están los 500 y pico uh -huh. de miembros. Uh -huh. Y con ello está Amado, está Lister, que está con nosotros ya en San Francisco, ¿verdad? Sí, ya está. Octavio Lister, que también han renunciado y ahora se suma Euclides, el ex senador de la provincia de La Vega. Pues vamos entonces... Y quiero dar una pincelada respecto a, a, al tema porque me vi un poco duro en el sentido de presentar una preocupación que Lara decía con los abogados, pero Manolo me dio en la diana. Poco importa si el objetivo de utilizar profesionales, porque el Estado en el diseño procesal y en este caso el Ministerio Público, que lo podría hacer según los artículos 112, 118 o 19, por ahí, del Código Procesal Penal, constituirse antes de presentar acusación en actor civil cuando se trata de temas de daños colectivos. Es decir, representar al Estado en, en los derechos constitucionales que se combinan con lo difuso o derechos colectivos. Y ciertamente que el, el erario público se debe percibir como la, el dinero del pueblo o de la colectividad. Y es ahí donde se debe emplear con, con certeza la procura de combinar mecanismos jurídicos legales que se procura con esta acción en colocar abogados externos, de los cuales, obviamente, tienen que cobrar un por ciento de los recuperados. Pero yo diría, vamos a caer en lo que produjo aquella vez en el caso Pomper, el grupo de empresarios que debiéndole pagar unos 12 mil millones de pesos de dólares al Estado de la recuperación o de la reforma, reformación de las empresas públicas, que hoy la disfrutan ese sector, a costos muy ventajosos, porque de lo que le ha dado o le ha devuelto al Estado, o debió de pagarle, eran 12 mil millones para el 2015 cuando se hizo aquel mamotreto de pleito. Y quien era el abogado de la de las ede de la EGE, ¿cómo es que se dice? De la, de... Era el hermano de, de Domínguez Brito, Exacto. a la sazón Procurador General de la República. Exacto. Convirtieron en un comentario parecido al que hizo Lara de cuántos iban a ganar los abogados. ¿Tú sabes cuántos iban a ganar los abogados? 512 millones de pesos. Entendieron que 512 millones de pesos era, no era debido pagárselo a quien había producido un proceso en procura de recuperar 12 mil. No digo yo darle 500, le doy mil o dos mil. <ríe> si el Estado queda con diez mil. Eh. Si nos vemos por esa vía, estamos poniendo la escopeta o la paloma eh, disparando a, a la escopeta. Porque una de dos. El accionar está ahí. La forma de entrar al proceso es constituirse en actor civil. Ah, el Estado y yo sé que ese va a ser el handicap para los especialistas, el Estado o un grupo accionando como o el Ministerio Público en aquel proceso de representación cuando se trata de derechos colectivos. No, se está haciendo con un abogado que va a representar al Estado en la recuperación de esos bienes disipados por funcionarios que están siendo investigados en este momento y tienen un plazo para constituirse en actores civiles el Ministerio Público frente al Ministerio Público y demostrar esa calidad que será uno de los de, sé que será una de las, de las estrategias eh, que deberán de diseñar mejor para poder tener calidad y poder ir a feliz término a conseguir lo que se ha buscado, a lo que se pretende encontrar. Entonces, dicho esto, vamos a permitir que el Estado tenga con su estrategia jurídica, logre, alcance, condena y recuperación de esto, porque ese debe ser el plan. Así eh, es. Mandé entonces la foto de Aníbal Medrano. Que Claudio ayer, el... Aníbal Medrano Mejía. Claudio Aníbal Medrano Mejía, presidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Francisco. ¿Cómo es? ¿San, sí, de, de, de San Francisco. Departamento de, Judicial de San Francisco. De San Francisco Macorís. Ahí está el video. Estrella. Ahí está el video. Ponderado por constitucionalista de la talla de Jorge Prat, sí. quien dice haber dado. ¿hm? una cátedra de Derecho Constitucional al Pleno. Y ayer yo decía que era el tiempo de sí. Aníbal Medrano en mi sí. turno. Sí. Y decía que qué pena que no hemos podido inteligir un plan en el que la sociedad de San Francisco de Macorís se empodere para proyectar sus mejores hombres o sus mejores recursos y que haya representación nuestra. Y creo que este es el mejor momento para tener una representación. Lo que pasa es que en este país la meritocracia no funciona, o funciona a veces, o funciona muy poco. Porque ya es tiempo de que Aníbal Medrano pudo, pudiera haber sido considerado para miembro de la Suprema Corte de Justicia, o miembro del, del Tribunal Constitucional. Que Cuando usted, cuando usted analiza los lo, lo que nombraron ahí, Ay. en ese Tribunal Constitucional hubo gente que lo nombraron única y exclusivamente porque eran políticos, porque tenían detrás un partido o un grupo que lo apoyaba, pero que de derecho constitucional no sabían lo que yo sé de aerodinámica de aviones. Tú dices bueno, en, en el constitucional. Sí, no, y, bueno, en también, y en la Suprema también. Recuérdate que con el constitucional pasa lo mismo. Ah, Miren, señores, aquí, Que como aquí... figura constituida en la, eh, a raíz de la constitución del 10, se debía deformar. Oye, la Suprema Corte de Justicia tiene jueces que son muchachos que hace 10 años eran, eran eh, paralegales de la propia Suprema. No, no es sí, sí. Yo, yo, yo sí, te sí. digo. Eran paralegales. Oye esto. Hace 10 años o menos eran paralegales de la de la propia Suprema Corte de Justicia o de la Corte de Apelación de la Capital. Y lo sube y rápidamente ascienden ahí. ¿Por qué? Bueno, porque encontraron un cabildero que lo, ayudó, que lo, que lo aupó, que, sí. que lo ayudó a llegar, pero no por mérito. Ahora, Claudio Aníbal Medrano es un individuo que está desde el año 1990 como juez de la Segunda Cámara, valiente en sus decisiones, sí. porque hay que decirlo, toda la vida... Aníbal ha sido el único juez de este país que aplicó la constitución del 63 sobre todos los aspectos de, la, de, de, de los derechos civiles y políticos. Sí. Lo aplicó en sus decisiones y todo el mundo lo respetó Podemos porque decir, sabía que esas decisiones eran el producto de su concepción y no de que había habido ni presión y mucho menos ni pensar los dinero de por medio. O sea, era un individuo... Eh, ¿O es un individuo con una capacidad a toda prueba, una resiedumbre a toda prueba, una honradez a toda prueba, que debió ser presidente de la Suprema ya hace tiempo? Pues mira, me, uniéndome a tu comentario... Porque la verdad es que el presidente de la Suprema que tenemos... No, pero por Dios, eh, no es comparable. Eh, <risa> debiera de estarle llevando el bulto a Aníbal. Como para legal. <risa> yo no llego tanto, pero bueno. Yo mira, te respeto tu opinión. Mira... Definitivamente, y vuelvo a, eh, me, le pido al máster que coloque el video, en ese momento era cuestionado por los miembros, por parte de los miembros, hubo una pregunta interesante hecha por Pacheco y la más interesante fue la de Fadul, eh, que son prácticamente el ámbito en que Claudio Aníbal ha trabajado en el precedente constitucional y sostiene sus convicciones por encima de hacerse el gracioso ante un ante un eh, equipo de, de sectores que están representados ahí y de hecho ha hecho una verdadera presentación. Tanto en los cinco minutos que le dio el presidente, que en un momento eh, el presidente... Le advirtió que fuera resumiendo, le dijo, sí, estoy a su disposición. Dice, no, no, no, termine, porque parece como que debían de dejarlo concluir. concluir el Entonces, el propio presidente de la República, eh, del Consejo, que es el presidente de la República, por lo que, enhorabuena, ver a Claudio Aníbal Medrano Mejine, Mejía siendo eh, bailoteado, es decir, eh, sedaciado en este proceso de evaluación, creo que yo en lo particular, por lo que he visto y como he visto a los demás, debe ser uno de los cuatro, uno de los cuatro que se va a sustituir en, la, en el Tribunal Constitucional. En la entrevista pasada para la Suprema Corte de Justicia, eh, a él lo denominaron el filósofo, de de derecho, sí, por, por, por su exposición que fue magistral entonces fue muy eh, profundo ayer sí. también porque eh, es eh, rompió, rompió parámetros de concepciones e incluso de constitucionalistas ya aprobados del país y que esa pregunta capicúa que le hizo el diputado Fadul realmente son eh, es donde se muestra la elegancia y el estilo y la convicción de un juez en ejercicio y que comprende bastante bien cuáles son los roles de un juez constitucional y sobre todo lo que significa el Tribunal Constitucional a raíz de su instalación en la República Dominicana, que es el garante del cumplimiento de los deberes y, y derechos de la Constitución. ¿Y qué espero? En ese Tribunal Constitucional mm. muy poca gente tiene idea clara, muy lo hay, pero muy poca gente tiene idea clara de cuál era la función del Tribunal Constitucional. Un tribunal, un tribunal que se erige por encima del soberano, mm. o sea, el pueblo es el soberano, pero, pero el, el Tribunal Constitucional está dispuesto a decir que lo que el soberano hizo, que fue la Constitución, no dice lo que el pueblo dice que dijo, sino lo que él dice que dice. ¿Me es entiende? decir, ahí ¿Me está entiende? el poder es lo que se llama la teoría contramayoritaria de Zagrebelsky, la, así que es. plantea que por qué un grupo de jueces cambia lo que dice el soberano cuando hace una constitución sí. y es, es, trata de explicar eso ahí lo filosóficamente que, y, de hecho hay teorías muy interesantes de que se convierte en un legislador negativo en procesos de que es vinculante y se convierte o transforma sí. una ley hay, y, hay y de hecho eso son de las cosas que nosotros como país debemos decir que Avanzamos Y qué bueno que estamos en la etapa En que estamos promoviendo Hombres y mujeres Que verdaderamente rinden una labor Encomiable de conocimiento Pero sobre todo con interés a De solución constitucional Correcto. Que es lo que buscamos Gracias Francis, señores vamos a los whatsapp a ver.